hola amigos qué tal cómo están espero que estén muy bien eh, aquí en españa son las dos y media de la tarde y es referente al vídeo que subí ayer que muchos me están preguntando por privado referente a que la página antigua de trust investing está en mantenimiento me acabo de meter ahora y sigue estando en mantenimiento y muchos me dicen entonces significa que no voy a poder retirar os cuento en teoría ¿Vale? Tú nada más te metes a la página de Trust Investing a dos cosas, a ver tus movimientos, tus historiales pasados o bien a aceptar el contrato. Por lo cual, si tú ya has aceptado eh, dicho contrato y ya estás cobrando en DownTrust, no te debería afectar absolutamente nada que no puedas entrar en Trust Investing. Esto principalmente es para las personas que necesitan meterse y firmar el contrato y que no pueden hacerlo. Por lo cual eh, sería eso lo único nuevo a comentar. La página no ha lanzado ningún comunicado especial, qué raro. Así que esas son las novedades referente al video de ayer. En cuanto yo sepa algo o vea que la página funcione, pues se los comento. Pero de momento creo que no hay que preocuparse. Espero que ya obviamente hubieran tenido su copia de seguridad recomendada de todos esos movimientos por cualquier cosa así que nos estamos viendo y si nos echa el respaldo luego te explico cómo hacerlo, que tengas un, un bonito día, hasta luego